Vienes al canal de Dead Hoy vamos a jugar ¡Ay! Esto okay. ok Uy Ok, aquí estamos Y tengo a Dead Miren, a ver ¿Tú qué color eres? Ay, mira, vamos a saltar como fantasmita Yay, yeah, yay yeah. Uy, vamos a movernos Guaca, guaca eh. Y eh, ahora estamos aquí Vamos a probar este juego Yo voy a arreglar la máquina Si Sí puedo y cuando eres fantasma no te puedes matar <risa> no puedo. Tengo que escanearme Escaneo, escaneo, escaneo, escaneo Ok sí, se puede. No sé cómo sale esta cosa. Ya casi, ya casi Impostores no ganan Impostores ganan otra vez Digan, ustedes son el... Ay, miren ¡Ay! Adiós eh, no, pero, perdón, hasta ahorita no ¿Qué es ¿Qué color? ¿Sombrero? ¿Color? A ver, vamos. Ay, no, panches, no hay colores buenos ¿Cuántos sombreros? Voy a ponerme color azul Mami, que soy yo, me voy a poner mi coletita Sombreros Wow, eso está bonito Me voy a poner unos pantalones ya les pusieron pelos a los Amongas, Hanna. Ajá. Ya no... ¡Ay! ¿Dónde? Eres? En skin. ¡Ay, no! ¡Shh! Yo me puse ropa. Vamos a ver... ¡Ay, yo no alcancé! Ok. ¡Ay, qué raro! ¿Eh? También, ¿eh? ¿Dónde estás? Okay. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Tú? ¿Ah, eres esa? Sí, soy ya está con... Estoy bien fea, ¿verdad? Reconóceme Ven, ven, ven, vamos acá ¿Con todos? Pues sí Si estamos todos, el impostor no nos puede matar, ¿no? Yo también Ven, sígueme, estamos juntos hasta el final Aquí, mira Yo te dejo esta tarea Mira, yo te voy a proteger Quédate y tú haces esta tarea, yo te protejo Cuidado, del amarillo Edith, ¿dónde estás? Se fue la luz, Edith Edith Cuerpo reporte ¡No manches! ¿Por pues qué si votamos? Yo digo que votemos Por el amarillo Lo vi muy sospechoso Está, estaba, Yo me estaba acercando a mí y estaba huyendo Y luego me quería acorralar No Súper sospechoso el amarillo, yo voto por el amarillo, ¿tú ya? ¿Eh? ¡No! Ya voté. Yo voté. Ah, no, Aleatorio, no. Por siguiendo. nadie sale a la tripulación. Ok, ok, ok. ¡No, okay. No, pues yo creo que yo voto porque es el amarillo. Aquí con una amiga Rosita. Juntos hasta el final. Estamos juntos hasta el final, mi amiga. Aquí estoy junto a mi amiga Rosita. ¡Ah, no! ¡Daniela! ¿Qué? ¡Daniela! ¿Qué? ¡Reporta un cuerpo! ¿Por qué? ¡Repórtalo! ¿Quién? El amarillo yo vi cómo mató un cuerpo. Me metí y rápido. Voy, voy. Ya. ¡No! No está grabando, güey. Entonces esto me choca de este juego. Que no puedo hablar Dime dónde Que por qué voto Ok, yo le vi cara sospechosa Al negro No, ya Y no es racismo, y no es racismo Bueno chicos, al parecer ya todos votaron Y Sacaron al negro, pobrecito A Jared Sí, yo sabía, le miraba cara sospechosa al Jared Mira, va a quedar sospechoso. ¡Uy! Yo te voy a proteger. No te voy a dejar. Vete. Tú también vete, es mi hermana. ¡Sáquese! ¡Sácate! Hm. Si yo fuera impostor. ¡Hola, Jared! ¡Sácate! No, déjala. Déjala, déjala. Uh. No... ¡Ay, no! Mm. ¡Wow, tan bonito tu traje! ¡Déjala! ¡Déjala! déjala. ¡No, no ya. Agua. Aquí está, no, ya la aprendí, ya la prendí, aquí está mi cámara, ¡wow! Okay. Somos fantasmas muy lindos y haremos Ay, tareas, ¡Woo! Yo ya estoy haciendo una tarea, tarea. No puedo tras... ¡Ya! Esta, esta es la tarea que más rompe cabezas y para mí fue muy fácil ¿Por qué es un fantasma? A ver, esta tarea. ¿Tú eres una tarea de las hojas? ¿La, la tarea de las hojas? ¿No? No puedo. ¿Quién? Soy un fantasmita. ¿Qué no puedo hacer? La tarea de las hojas. Es... ¡Hola! Te vi. ¿Tú me ves? Sí. Aquí está todo el telón. ¿no? Estoy traspasando paredes. Me gusta tra <ríe> Ok, sigamos acá. Ay, no hay nada. ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Perfecto! Constión. Ok, quiero ser blanquito. Sombrero. No, skins. Soy este. No puedo sombreros. Color. Seré el celeste. ¡Ya! ¡Mira! Soy esta, ya me puede cambiar. Vamos a checar quién es el impostor. Tun, tun, tun, tun. <risa> tun, tun, tun, tun, No vamos a. Hannah, ¿dónde estás? Ven. Sí. Me da mala pinta. Ven, ven, ven, ven sígueme, sígueme. Ven. Soy esta. Ah. No me reconocí esto que. No estoy tan fea, Daniela. Ay, no. Me olvidó que ya no soy fantasmita y no puedo traspasar cosas. <risa> espalda! Ay, yo estoy buscando tratar... ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Si me muero? Es el amarillo ¿Por qué? ¡Lo vi! ¿Qué? Estoy haciendo la tarea más peligrosa del mundo En la que te matan ¡Ya! ¡Ya dominaste? ¡Ah! mi cuerpo ¿A haciendo la tarea? estoy conectando cables, todo por conectar mis cables es la tarea más traicionera del mundo ganan los impostores derrota, Qué mal Qué feo. mira soy del ejército yo así me quiero quedar Ay. ¿Quieres ser mi hermanita? ¿Cómo que hermanita? ¿Te vas a poner el mismo cabello que yo? Sí Vas a creer así debajo, Daniela Bueno, shh. quién le toca, quién, ¿Quién será el impostor. El Yo igual. Voy a hacer la tarea traicionera. Ya sabes que tarea es lo que. negra ¿Qué? la chica negra creo que es la impostora ¿Por qué? me está siguiendo me estaba siguiendo ya vi a la chica negra ten cuidado con ella mm. voy a hacer la tarea traicionera ¿dónde la hay, pues, para? haciendo las tareas traicioneras ¿pero ¿en dónde? el negro ¿el rojo? ¿y el negro? sí Porque el negro estaba ahí me quería... Tin, tin, tin, tin. ¡Ya! Uy. No pude completar mi tarea. Y pues me estaba siguiendo y luego ya me perdió de vista. Yo creo que con ellos dos. Rojo, salte, Rojo, salte. ¡No! no. ¡Nadie fue infectado, ¡Por Dios! ¡Sáquelo! ¡Sáquelo! ¡Él mató! ¡Es el impostor! ¡Lo va a matar a todos! Rojo. Yo voy a hacer una tarea que a nadie le gusta hacer: la de los la traicionera. Pues well, anda con mucha gente. Estoy haciendo las tareas traicioneras Porque como nadie las quiere hacer pues Son las más Pues no la mató con razón Ay. Voy a checar si es está mi color ¿Cuál es? El rojo Ya Ya ¿Cuál es? ¿Cuál es? Común, pero no quiero estar pelo ni Hasta que pongan otra, voy a poner tu coletita. Mira, tengo tu coletita. Bueno, pero. ¿qué? ¿Qué? Mira. Vamos a tocar impostor. Sí mis patitas A ver, rápido ahí tienes el gorro de Rusia pero adiós yo ya voy patitas para qué las quiero verde yo creo que Estaba caminando del cuerpo azul y no iba saliendo. yo también creo que es Andy Ward porque ahí se puso enfrente como si estuviera haciendo una tarea y casi me quería matar Andy, Andy Ward de Love voy a votar por el verde que está 100% segura y que no sea el verde ¿no? tenemos dos votos contra el verde lo van a sacar estoy segura a sacar, ¿qué? Tiene que ser todo. O la de voto. Ana, ¿dónde estás? Está. Ven, sígueme por acá. Con el verde? Voy con el verde. Vente. El verde sabe que tendrá dos prisas fáciles, pero yo por hacer mis tareas. Cuídame la espalda. Tarea completada. Hay que irnos. Hay que completar todos los tres para que las, no se nos marque completamente la barrita. Cuida muy bien las alcantarillas. ¡Ah! Reunión de emergencia. ¿Quién es ahora? ¿Qué cuerpo encontraron muerto? O quién es. A ver, voy a checar el chat. ¿Qué pasa? White White. Ser blanco. Rosa. Ay. Yo voy a votar igual ¿Ya votaste? Igual yo Ya No más falta que vote Joana y Gamer Boy ¿Ok? ¿Quién rey será? El impostor Comenten mm. ¿Lo van a tocar? Van a tocar la naranja No, era un impostor. El modador. Yo voy a completar mis tareas, feliz. Adiós. Apúrate, Hannah. Sígueme, sígueme. Vente, vamos por acá. Es el modador. Y... Veamos, veamos, veamos. Apúrate, apúrate. Para que tengamos patitas. Eh, eh, eh. Tú haz una tarea y yo hago esta. Reunión ¿Ya? ¿Sabemos que Yo creo que Ok, vamos a checar Vamos a checar los comentarios El azul El verde no es What? ¿Lo mató? Vamos a votar, yo mato por el morado O sea, ¿todos van a votar el morado tú por la tardadilla? It's, it's a, white? A ver sí, a ver quién es. No era un impostor. No, ¡Sacamos a nuestro amigo moradito! ¡El inocente! El azul y el rosa. ¡Ay no, pobrecito! Todo por no confiar. ¿Y ¿Sí, amigo? Me siento horrible. ¿Por qué? ¿Por qué? Sacamos a ino personas inocentes. dónde este el rojo de impostores wow han matado a mucha gente Hanna dónde estás Yo no te veo. somos dos rusos así nos vamos a reconocer tenemos gorritos uy te estoy rodeando mira uy Comenzará en cero. Ya, ya va a comenzar. No me puedo sentar. Hannah, ¿por qué nos marca que el verde es el impostor? Nos está marcando que el verde es el impostor. Verde impostor. Tiene un cuchillo volador. El juego. O sea que ya sabemos que el verde es el impostor. Qué, qué, qué raro. No. Ok, eso es súper raro. Impostor. ¿Qué pasó? Ah, no, es, no, no, no, no, eso debe ser un sombrero. ¿Hay un sombrero que debe impostar? Es que Yo voy a checar si, si hay un sombrero en todo. Entonces... Entonces soy impostada. Voy a poner mi peinado. Perdón. Soy mexicana. No me gusta ser rosa. ¡Ah, ya! Se nos rebubió. Ok, eso es raro. Okay, ¿Por qué? Nos portó un juego bien random. ¿A dónde? Me voy a salir. Espérate. Bueno, güito, después de este book súper raro. Miren, soy, more, soy morenita. Morenita. Morenita. Shh, vamos a checar no quién rayos le tocó al impostor. Yo también sé que. Vamos a votar por el verde, ¿no? No manches, a ver Yo voy a hacer mis tareas normal como siempre ¿Eh? Que yo voy a hacer mis Yo también siento que mueres Sí, ¿no? ¿Qué color eres tú? Me están persiguiendo, Daniela Me están persiguiendo Ah, ya no No me mires, no me mires, no me mires, ya. Ok, ya. Ay, no, tengo miedo. No sé quién rayos es el, puede ser el impostor. Creo que una. ¡Una rosita! ¡Una rosita me persigue, Hanna! No sé! Reunión, reunión! Yo voy a votar por la rosita. ¿Tú? Me da cara el negro. por el negro. ¿Y, ¿Y cómo sabes si es el impostor o no? ¿Qué? ¿Cómo sabes si es el impostor? Yo voté. Sí. Y más falta que bote que happy, happy, happy. Happy, happy, happy. No está, no, che, che. Y te quiero cara, que no puedas mirar. Porque te van a pistola. Vamos, ok. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. Nai fue eyectado. Tengo, me das, me dan mala pinta todos. Me caen mal. Puedes mirar Vamos, ok Ya, aquí ya tenemos la otra actividad Ya. Yes. Estoy con la Rosita ¿La Rosita es impostor? Pero la Rosita no tiene cara de impostor Como tú, no tienes cara de impostor, ¿no? Tú no tienes cara de impostor así. ¿Por qué no tengo cara de impostor? Porque tú, tú tienes cara de impostor. No o sé, sea, te miro la cara. Miro la cara de impostor. De seguro es impostor. Ok, sí soy impostor. Ah, pues mátate a todos. Ya me maté a un blanco. ¿Es blanco? Pues Hannah, mata a todos. tan rápido. Ajena la impostora, yo voy a hacer mis tareas. No me voy a juntar con extraños como tú. Que caen mal. Es estresante, ¿no? Voy a hacer la tarea que no me dejaste... yo ocupo... ¡Ya! ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo fue ese? ¿En qué tarea? ¿Por qué nos dice que nos estamos muriendo? ¿Qué pasa? ¿Cuerpo reportado? vieron. ¿Te vieron? ¿Te vieron, no? ¿Te vieron, no, me murió la mudada, la te por eso yo sacaba toda la evidencia, ¿Eh? que por eso debes ser buena niña y no estar matando a tus hermanas. ¿Tú, lo ¿Tú sí lo hiciste? ¿Tú Me, ja. es que no sabes perder. ¿Qué no sé es lo que te pasa? ¿Sí? Bueno, buitos y buitas, espero que les haya gustado el video y si quieren más partidas con el juego de Among Us, denle like, suscríbanse y comenten en las redes sociales que otros juegos les gustaría jugar. Así que, bye. Adiós, cuídensela y pásenla bien.